¿Qué es PNL? Es una sigla que significa Programación Neurolingüística. La P de Programación está formado por dos partes, Programa y Sion. El término Programa, que deriva del griego, y significa escrito antes, es decir, planificar las partes o actividades. Los griegos la utilizaban para hacer referencia a la orden del día, es decir, a las actividades planeadas y del sufijo siom significa acción y efecto sobre el verbo es decir programar programar es la habilidad de codificar nuestra vida a través de los cinco sentidos creamos programas mentales todo el tiempo desde que nacemos y mmm, nuestros padres o tutores son quienes nos ayudaron a programar nosotros también como padres ayudamos a programar a nuestros hijos, por eso es tan importante la toma de conciencia o el darnos cuenta de lo que hacemos y los efectos que va a tener esto, qué resultados o consecuencias nos va a traer las acciones que hoy tenemos. Por otro lado, la N, la segunda parte de esta sigla PNL, significa neuro, hace referencia a la manera en cómo nos relacionamos con el mundo y neuro tiene que ver con el sistema nervioso central y periférico. El sistema nervioso tiene a través de sus nervios terminaciones sensitivas que permiten captar la información a través de los sentidos, los receptores biológicos de la vista, el tacto, el gusto, el olfato y el oído. Esta información que es recibida a través de los sentidos va a ser llevada a través de los nervios al sistema nervioso central que está representado por el encéfalo y por la médula espinal. Esta información procesada en nuestro encéfalo y en la médula espinal va a responder a través de los nervios sensitivos y motores dando una información. O sea que esto es una acción puramente biológica. Y la lingüística deriva del latín también, que representa la L, la tercera y última parte de esta sigla PNL, nos indica un proceso neurológico y que es representado a través del lenguaje. ¿Cómo explicar qué es el lenguaje? Hay una frase que me gustó mucho de Samuel Johnson, y dice que el lenguaje es el vestido del pensamiento es decir que el lenguaje representa nuestra organización mental y de nuestras estrategias operativas la lingüística hace referencia a cómo utilizamos el lenguaje de la palabra el lenguaje emocional es decir estados de ánimo y el lenguaje corporal ya sea consciente o inconsciente para darle sentido a nuestras experiencias hay una frase que me gustó mucho también de Holderlin que dice El lenguaje es el bien más precioso y el más peligroso que se le ha dado al hombre. Déjame en comentarios tu opinión, si te sirvió, si ampliaste tu conocimiento acerca de lo que es la PNL. Me encantaría saber lo que piensas y si hay algo que te gustaría conocer en profundidad. Muchísimas gracias. Tchau, tchau.